hola bienvenida bienvenido a Damas bienestar holístico oráculo lectura de cartas de ángeles de la semana del día 3 al lunes 3 de mayo al domingo 9 de mayo del año 2021 cómo te encuentras espero que te encuentres muy bien bueno pues vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas con las de Doreen virtue de la virgen maría sacó una carta me guió por mi intuición de las mías saco tres cartas una para principios, otra para mediados y otra para el fin de semana y por último las de la sanación con ángeles de Doreen Virtue saco una sola carta que es para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, cumplen años etcétera hago esta aclaración ahorita para poder platicar un poquito este y bueno, les quería comentar ahora sí que <risa> va en plan de chisme internacional <risa> pero bueno, ya afortunadamente la próxima semana les toca la segunda dosis a mis padres que son octogenarios y que la verdad ha sido un vía crucis el obtener la información, la información adecuada bueno, no, adecuada, verdadera verídica este pero bueno este yo no entiendo por qué hacen las cosas tan mal y mal organizadas y luego si se les critica bueno se ponen Terriblemente mal, los pobres este, burocráticos, pero pues así es. Y para mí, el grupo de edad, pues a mí me va a tocar los días 11, 12 y 13 de mayo. Todavía no sé qué vacuna me va a tocar a mí. Supongo, asumo que va a ser Pfizer, porque han llegado últimamente vacunas Pfizer al país, entonces es de asumirse que va a ser esa, pero la verdad no sé. Entonces, bueno, el 12 de mayo yo me voy a dejar poner la primera dosis. Y aquí también quería comentar, este, en cuanto a la dosis de Pfizer, se ha comentado de una tercera dosis. Está un poquito mal empleada esta terminología de la tercera dosis, porque, bueno, obviamente a mí me, me alarmó. Yo dije, bueno, este, entonces después, entre con Pfizer son 21 a 42 días las dosis subsecuentes, ¿no? entre la primera y la segunda debe pasar este periodo de tiempo entonces dije, si hay una tercera, pues igual puede ser que sea el mismo periodo pero está mal, mal manejado el, el concepto, entonces bueno, todavía no se ponen bien de acuerdo según algunos medios, este, va a ser después de la segunda dosis, después de que ya se puso o sea, esa fecha entre 6 y 9 meses para la tercera dosis. Hay otros que dicen que no, que no es entre el noveno mes, sino hasta el decimosegundo, o sea que al año. Lo cual sería normal, ¿no? Porque, bueno, eso es a lo que vamos a tirarle con estas vacunas, o sea, es como con la influenza. La influenza, de hecho, también es un coronavirus, ¿no? Y lo que se hace anualmente es de que se va actualizando, la actualización significa. Que como con el SARS-CoV-2, que hay mutaciones del de Inglaterra, el de Brasil, el de Sudáfrica, y las diferentes mutaciones que hay, pues se va actualizando esta información y se va actualizando la vacuna para que sea efectiva contra estas mutaciones. Entonces, bueno, eso con la influenza se hace anualmente. Lo mismo se va a hacer con esta. Entonces, bueno, esta es una vacuna que se quedó, este, por lo menos se va a quedar mucho tiempo, yo calculo mínimo 10 años y bueno hay que informarse porque como hay tantas vacunas este gracias a Dios y gracias a ahora sí que el secretario de relaciones exteriores EBRARD México ha conseguido creo 5 vacunas por el momento si no es que ya son seis este y se abrió gracias a Dios el panorama en septiembre del año pasado y dijo vamos a abrirnos a todas las posibilidades sin importar cuánto cueste sin importar si es rusa o china porque casi todo el bloque eh, occidental sobre todo la Unión Europea y Estados Unidos se pusieron muy en contra de las vacunas este, de los, del lado oriental pues no de Rusia y Estados eh, y China perdón. entonces bueno este es lo que quería llegar este parece con Sputnik B este, que va a haber ahí una, bueno, normalmente esta también funciona como la de AstraZeneca que hay que esperarse entre uno y tres meses, normalmente ya son tres meses este, para la segunda dosis, esto porque se ha visto que el sistema inmunológico tiene una mejor reacción si el lapso es más largo esto no tiene nada que ver si hay vacunas o no hay vacunas y bueno, hay una versión que es Sputnik Light, le denominan, este, que parece que es de una sola aplicación. Entonces, bueno, se ha vuelto un poco complejo esto de las vacunas, pero sí hay que estar informados y hay que saber cuál es la que estamos recibiendo para saber cómo va a seguir el asunto. Y va a llegar un momento, bueno, todavía con Sputnik lo que ve, la, la primera, la que es de dos dosis. Este, ellos calculaban de lo que había leído en un estudio médico es que eh, su eficiencia sería entre 3 y 5 años ¿no? un poquito como la del de, tétano pero bueno, este, la cuestión es de que hay que estar informados y bueno, una vez que ya la gran mayoría de la gente esté vacunada en este año van a tener que seguir el próximo año también para que el resto del mundo esté inoculado pero hay que estar informados este, cuál es la que nos tocó y lo deseable sería que la humanidad realmente se uniera y dijera, ok, este, pues parece ser ahorita de todo el tiempo que ha transcurrido en el 2021, de que pues la más eficiente, con menos secuelas, etc., es Fulana de tal. Y esta va a ser la vacuna universal, por decirlo de alguna manera, y va a ser gratuita para todo el mundo y se va a producir en diferentes sedes. Y, uh, y, y ya, fin, no fin de la discusión, como lo es al fin y al cabo la de la influenza <coughs> aquí en México te puedes poner la de la influenza dentro del sistema salud, que sería el seguro social o este, lo que antes era el seguro popular, que ahorita se llama fue, es, pues, la Secretaría de Bienestar, se llama hoy en día entonces bueno, son gratuitas para eh, los usuarios pero igual lo puedes hacer a través de un particular y el médico particular, bueno, ese sí te cobra por este, ponerte la vacuna. La vacuna en sí no cuesta nada, es el, los honorarios del médico, pues, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es este, que haya un alcance global, que sea universal, que sea gratuito y que sea un derecho para toda la humanidad. Porque este, así es con las pandemias y con las enfermedades. Mientras este, no todos estén inoculados, o no la gran mayoría, creo que se necesita entre un 70 y un 80 pues no hay la, este, oh, uh, se me falta el nombre oficial, pero bueno, este, la inmunidad de rebaño, creo que le denominan, no o sea que la gran mayoría de la población ya no tenga esta enfermedad, este y si llega a presentarla, pues la Presente como una gripa y nada más, no sin secuelas, que es lo, lo grave de esta enfermedad. Que al parecer las personas que la padecieron este, tienen secuelas graves meses atrás y no se sabe todavía si sea años más tarde, ¿no? En diferentes áreas del cuerpo. Entonces, bueno, nada más quería comentar esto. Yo no sé cómo vayas en tu país. este Espero que adelanten. Uh, también me soñé con Chile, siento un poco que fue un error que metieran la vacuna rusa esta que tiene una efectividad tan baja. Y este, México también importó, pero muy poquito de esta. Este, entonces, bueno, uh, cada país tiene sus, sus este, programas de vacunación y bueno, ciertamente pues no es lo suficientemente rápido para todos nosotros que quisiéramos que fluyera con mayor facilidad esto. Pero bueno, como lo comenté, esto se lo agradecemos a la política de Estados Unidos que acaparó todas las vacunas, este y eh, por lo mismo no está fluyendo con esa facilidad, pero calculo que si en, no sé, unos meses, este antes del 4 de julio seguro, este Biden llegó a inocular a toda su población, entonces bueno, ya va a soltar todas las vacunas que no necesiten, ¿no? sería como lo, lo más lógico. Y entonces, a partir de julio, bueno, ya llegaría a fluir realmente rápido esto. Y yo calculo que, por lo menos para la gran mayoría de los países, este, para otoño, este, inclusive adolescentes, hasta los 12 años estarían inoculados. Y se tienen que hacer pruebas todavía con niños, que también este, no, te, no ha terminado la fase 3. para saber si se le puede dar a los niños y hasta qué edad, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, esto es para... <coughs> Perdón, para ponerme al tanto en cuanto a la situación actual aquí en México. Y bueno, siempre digo que no quiero hablar de política, pero luego sí me apasiona. Y este, hoy me llamó la atención, este, tenemos un, el, diput, el presidente de la Cámara de Diputados en México federal, diputados federales, se llama Porfirio Muñoz Ledo, que fue uno de los fundadores del partido PRD, que luego pues, fundó también con nuestro presidente actual Morena, este, y está advirtiendo que México se está convirtiendo en una autocracia y se está convirtiendo en uno de los países, bueno, el partido Morena, en uno de los partidos más corruptos habidos y por haber en América Latina. Y esto me llamaba mucho la atención, siendo del mismo partido, este, que, bueno, ahí hay varias este, banderillas rojas. Y comento esto porque, bueno, me interesa mi país y me interesa toda la trayectoria que he tenido y el, cómo ha llevado una cosa a la otra. Y, bueno, este, me he comprado unos libros este, de, de, de, de escritoras como Lidia Cacho Anabel Hernández, y diferentes periodistas, que la verdad son muy buenos libros, este y bueno, a lo que quería llegar. Espero que realmente no llegue al momento en que realmente mmm, llegue este momento donde pues vaya a, a haber como una clausura hacia los medios de comunicación, hacia los, las organizaciones democráticas y libres que está... ...atacando a nuestro presidente... ...los está criticando... ...dice que son obsoletas... ...que gastan mucho dinero y demás... ...y bueno, mismas organizaciones... Este, pues ...que lo llevaron al poder... ¿no? ...entonces bueno... ...hago este llamado... ...de atención... ...porque siempre me ha llamado la atención... ...cuando la gente tiene la sabiduría... ...suficiente para saber... ...este es el momento... ...de irme... ¿no? ...como los judíos en Europa... Cuando llegó Hitler al poder, hubo algunos que dijeron, no, esto no va a llegar a ser tan grave, son rumores, este, no es verdad lo que están diciendo, ¿no? Y muchos se quedaron, y bueno, tuvieron que sufrir desgraciadamente las consecuencias por haberse quedado en Europa, otros se fueron a tiempo, y lo mismo en Alemania, ¿no? Cuando eran los dos estados, cuando erigieron el muro. Lo erigieron en un día, o sea, había la división y se sabía que ahí estaba la división, pero estaba pintada la línea, ¿no? Hasta que de un día para el otro decidieron, pum, vamos a levantar el muro y ya de repente ya no podías pasar de un lado para el otro. Y algunos sí lo lograron hacer a tiempo, entonces, bueno, eso es a lo que voy, ¿no? Este, Cuando alguien toma una decisión, y bueno, pues no sé, será como el ejemplo de Venezuela, ¿no? Este, y no estoy hablando a favor o en contra de simplemente este, cuando tú tal vez piensas que estás en un país, en un sistema que pues está muy bien y que todo está en paz y tranquilidad aparente, porque bueno llevamos mucho tiempo con la problemática de, de los narcos aquí en México y que creo que va a ser un problema que no se va a solucionar fácilmente este, pues llega un punto en el que dices bueno Qué tan buena es la calidad de vida, ¿no? Y qué tantas posibilidades hay de que esto pues, mejore, no que vaya para peor, ¿no? Pero bueno, este, ahora sí, al fin y al cabo, hablé de política. ¡Fin! <risa> Empecemos con la lectura. Este, Como sabes, antes de empezar, armonizo las cartas, pido que los mensajes angelicales se hagan presentes. Y bueno, esto fue como un breviario nada más para la gente que está afuera, que está en España, que está en Argentina, en el Uruguay, en Chile. este Porque cuando ponen sus comentarios muchas veces me ponen saludos desde tal lugar, ¿no? Y, y yo igual, cuando me gusta pues, el acontecer diario, pues sigo las noticias y sigo las noticias mundiales y de cada uno de los países. Y me parece muy interesante todo. Este... Todo lo que está viviendo la humanidad, ¿no? Que aparenta ser como muy individual, pero ya al fin y al cabo llega a ser algo muy colectivo. Y más ahorita con la pandemia, pues, ¿no? Bueno, pues decía que armonicé las cartas antes de hacer la lectura. vamos a ver qué es lo que nos dicen los ángeles para esta semana del 3 al 9 de mayo. La Virgen María nos quiere dejar saber lo siguiente. Marriage. Bueno, en este caso marriage es eh, matrimonio, <risa> Qué bueno, espero a algunos se les haga, ¿no? Este, Pero no creo que vaya por ahí la, la carta, cuando sale esta carta yo más bien la interpreto como unión, que nos están pidiendo que nos unamos como humanidad, ¿ok? Pero no descarto que, bueno, tal vez uno que otra persona o le proponga matrimonio se llegue a casar, pues, ¿no? Y dice, I make a commitment to a healthy relationship with God, myself, and my partner. Yo me comprometo conscientemente a tener una relación sana con Dios, conmigo misma, conmigo mismo y con mi pareja, en caso de tenerla. ¿Okay? Muy bien. Entonces, eh, veamos para el día lunes y martes. La carta dice, niños, miren qué tal... Hoy justamente es 30 de abril, día del niño. <risa> y dice Arcángel Raguel, es que es el arcángel de la amistad. Dice: Sé como los niños, juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, en cuanto a la vacuna para mis papás, la segunda dosis, ¿cómo fue? un crucis tan terrible, la primera dosis, es de estar más de nueve horas en el automóvil con mi padre de 90 años, que la verdad se me hizo una majadería, este, pues estaba cuestionando, ¿no?, cómo puedo hacerle para que sea lo más placentero para ellos, para que no sea tanto tiempo, cómo se puede organizar mejor, etcétera Entonces, bueno, a través de Facebook y eh, medios sociales, di con una página donde se puede bajar el formato que se tiene que llenar, para la aplicación de cualquiera de las dosis y para, para cualquier vacuna que llevan tus datos como ciudadano, aquí en México tenemos una CURP que es un número como ciudadano, este, aparte tenemos otro número fiscal ¿no? pero bueno, este es de ciudadano y esta la recibe cualquier persona que radica legalmente en México entonces bueno, a través de este número pues saben perfectamente quién eres y este, a lo que voy, este formato se puede bajar de una página del gobierno. Entonces, a través de todos los medios sociales, le dije a la gente, por favor, compartan esta información, que la gente ya baje antes del día de la vacunación, este formato lo rellene y lo lleve rellenado ya al centro de vacunación, a la sede donde le va a tocar la vacuna. Porque se tarda tanto tiempo en de que cada uno va llenando el formato luego lo tienen que revisar y, eh, y etcétera ¿no? tienes que presentar algunos documentos para ver si coinciden y si es la persona la que está presentando los documentos la que dice ser ¿no? entonces bueno entre estar cotejando información y el estar llenando formatos pues se van ahí 10, 15 minutos que pueden acortarse a 2 minutos ¿no? administrativamente y pues ya poner la vacuna pues ya es pues rapidito ¿no? es un piquetito y ya entonces bueno yo tratando de agilizar la situación y en mejora para todos digo los que van a vacunar como pues los que van a ser vacunados como el gobierno mismo o sea le conviene a todo el mundo ¿no? yo creo que para eso están los medios sociales entonces bueno es en cuanto a la preocupación para mis padres de qué puedo hacer no para que sea más ágil, cómo puedo contribuir ¿no? y esto de los niños pues al fin ya al cabo me, este, recuerda así como que mira, tú ya hiciste lo que está de tu parte y sé cómo los niños, ahora sí, relájate ¿no? disfruta va a ser un día bonito, va a estar padre todo va a estar bien ¿no? y el resto pues encárgaselo a los ángeles ¿no? entonces bueno cuando sale esta carta, siempre me recuerda eso ¿va? pero el día miércoles y jueves la carta dice milagros esta nos encanta a todo mundo y dice Arcángel Gabriel, que es el arcángel de la comunicación, de la anunciación de la verdad dice, los milagros existen prueba de ello es tu existencia no dudes sé tú, imagina, sueña decreta y suelta nosotros hacemos el milagro. ¿Ok? Entonces bueno, esto todavía no lo puedo poner en relación con algo y no me ha llegado nada, entonces me voy a seguir. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, fuerza, fortaleza. Y es el Arcángel Miguel. Y dice, gracias Arcángel Miguel por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Entonces, bueno, a mí me llama un poquito la atención de que aquí es como sumamente positiva. Y esta no es negativa, ¿eh? da la impresión de que va a pasar algo y necesitamos fortaleza para poder soportarlo. Pero no es negativa, al contrario, yo me he dado cuenta a través del tiempo, igual en la relación con mis padres, que este, tengo la fortaleza, <coughs> perdón... <coughs> Tengo la fortaleza para este, apoyarlos ¿no? y para verlos envejecer y ver cómo pues hay un deterioro. Y la verdad es un poquito triste ver un deterioro físico o hasta mental. ¿no? Pero este, me siento bien en el sentido que sé que les estoy apoyando, les estoy siendo una ayuda. Y lo estoy haciendo bien, o sea, con mucho cariño y con mucho tacto porque es un poco difícil con los padres no es como con los niños donde dice se hace así punto sin discusión no pues con tus papás no lo puedes hacer entonces con mucho tacto para que no sientan que los estás rebasando o te quieres imponer con, con, con, con tu razón o verdad o lo que fuera pues nada más puedes sugerir no y así como que ustedes son los que toman la decisión al fin y al cabo pero muchas veces ves que las prioridades que tienen los puntos de vista se vuelven más infantiles y de repente ya hay como una falta de raciocinio para realmente tomar decisiones ¿no? y algunas veces pues hasta me dicen mejor tú toma la decisión por nosotros que es lo mejor que se puede hacer ¿no? entonces bueno, a mí eso me fortalece ¿no? el saber, oh, estoy haciendo bien las cosas no sé bien por dónde va esto todavía pero pues habrá que experimentarlo, vamos a ver bueno, y por último, muchas felicidades y bendiciones a quienes festejan algo, cumplen años. La carta dice, bendiciones. ¡Wow! Miren qué bonito. Entonces, bueno, <ríe> me estoy riendo porque veo que aquí está todo nevado y parece como Europa. no? Está, está muy bonito. Y aquí tenemos un calor. Que bueno, yo para el calor no soy bueno todos los años me quejo del calor y eh, ha habido veces donde digo, tengo que mudarme de aquí porque la verdad estos 3-4 meses de calor son insoportables sobre todo es un calor bochornoso que empieza a las 6 de la tarde y se acumula en la casa o en el departamento, en la habitación donde te encuentras. pues <ríe> y eh, no cesa o sea, es constante ¿no? y ahora sí que bueno, depende de dónde vivas, este dentro de esta ciudad, este, porque tenemos como tres diferentes subclimas, este, pero sí, hasta donde yo estoy, sí hace mucho calor. Entonces, bueno, ya estoy así como que, por favor, traloc, deja que llueva <ríe> y que ya empiecen las lluvias, que tampoco ayuda mucho porque se, se acrecenta el calor con la humedad misma, pero bueno, llega un momento en que ya llegan Aires y vientos más fríos y entonces bueno ya empieza a ser más templada la temperatura y más soportable. Pero bueno por eso me sonreí porque vi ahí este la nieve dije ay qué envidia y tuve una conversación en Zoom este creo que todo el mundo ya estamos este en estas conversaciones virtuales por una o por otra razón y estaba platicando con alguien de Europa y me estaban diciendo ay, oh, ya hace muchísimo frío y ya estoy harto esta persona es de Colombia y está ahorita en Francia y ya estoy harto y ya estoy harto que no me pueda solear y de tener tanto frío y tantos meses y lo puede entender porque vivía en Europa pues también y, y sé lo que pasa. ¿no? Entonces es un poquito chistoso porque en Europa se quejan mucho de la lluvia, del frío y de la falta de sol, lo cual es cierto si lo vives este, y ahí es donde yo aprecié que en México prácticamente todos los días del año tiene sol o sea tal vez tengamos lluvia unas horas pero luego se van las nubes y ya tenemos sol nuevamente y en alemania me toca una época no me acuerdo si fueron dos o tres meses continuos continuos día y noche que no podías ver el sol que había tanta niebla tantas este, nubes eh, mal tiempo lo que fuera que en, que en todo ese lapso no vi el sol y ahí es donde dije este, esto no es normal no este, porque estaba, estoy acostumbrado a ver el sol todos los días pero ahora lo aprecio ¿no? entonces bueno esto es lo que quería hacer mención y por último este, voy a traer rápido un este, escrito de Francisco de Asís que me hicieron favor de compartir y ahorita se los voy a leer bueno, les comparto, este, con compartió esto en los comentarios de la semana pasada que estaban abiertos. Entonces, bueno, es la que les decía que era de, bueno, que tomaron los de Alcohólicos Anónimos, pero no sabía cuál era la fuente original, que bueno, es San Francisco de Asís. Y dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que no puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Hasta ahí yo me la sabía, pero sigue todavía. Y dice, viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, acept aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios, en este mundo pecador tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, si yo me mantengo a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. La verdad me encantó, yo ignoraba que este, este pues no sé cómo ponerle dicho escrito, sea de eh, San Francisco de Asís, pero bueno, está maravilloso y creo que aplica muy bien, este para la vida diaria, cotidiana, este, porque, bueno, es a lo que voy, ¿no?, un poquito yo con mis este, planteamientos políticos y demás, este, igual con este canal, pues se trata de, de ayudar, ¿no?, de apoyarnos como seres humanos, como hermanos, como, como seres de luz. Este, algunos este, pues decidimos eh, convertirnos en maestros, ¿no?, hacer las maestrías en reiki y demás y, este, y ser este canal de luz y, y apoyar lo más posible este, a la humanidad ¿no? es lo que he dicho aquí bueno, brindo las herramientas que ya se ha convertido de repente en que hago mis comentarios este pues hace, ha sido a través del tiempo pero pues es parte de este creo que lo que lo hace humano ¿no? de que bueno, puedo decir esto es lo que a mí me mueve esto es lo que me inquieta etcétera ...porque tampoco tengo todas las soluciones... ...entonces a lo que quiero llegar... ...es de que... ...yo normalmente parto de la idea... ...que puedo cambiar... ...puedo contribuir... ...puedo hacer algún cambio real... ...y contribuir de alguna manera... ...de qué manera hacerlo... ¿No? ...puede ser de una manera silenciosa... ...escuchando por ejemplo... ...puede ser más participativo... ...de manera verbal... ...escrito... este ...pues no sé... Hasta hay gente que, bueno, sale a la calle y se manifiesta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso cómo puedo hacer cambios de manera positiva, que, bueno, ya, como decía, es una de estas, el canal, el libro, etcétera, pero más activas todavía. Y como lo que hice con el formato este, ¿no?, de la vacunación, donde digo, bueno, esto ayuda a todo el mundo y por qué no difundirlo, ¿no?, y que la gente también lo comparta, que no, no hubo mucha gente que lo compartió, pero bueno. Este, entonces a lo que quiero llegar es eso, cuando yo ya llegué a un punto donde dije, bueno ya, esto me inquieta, esto creo que ya contribuí, creo que no puedo hacer nada más de mi parte, el resto se lo dejo al universo, es lo que está diciendo justamente también aquí San Francisco de Asís, ¿no? y justamente en la segunda parte. Este, entonces por algo está repitiéndose este mensaje, ya desde la semana pasada y creo que se va a hacer un poquito el dogma por las siguientes semanas y por eso se los quería compartir. este Como decía, están los comentarios de la semana pasada, por si lo quieren checar, y lo voy a poner aquí abajo, donde dice comente, este, mostrar más, ¿no? ahí también lo voy a copiar y lo voy a pegar para quienes lo quieran tener este y hacer lo propio. Yo la verdad este siempre... No dejo de aprender, pues, ¿no? Bueno, como saben, hago estos videos con mucho amor. Por favor, compártanlos. Se trata de esparcir la luz, de hacernos crecer, hacer más los que queremos un mundo bueno, eh, honesto, sincero, amoroso, unido, ¿no? Y este, yo creo que lo podemos lograr. Entonces, bueno, este, esperemos que lleguemos a eso es para mí realmente el aprendizaje de esta pandemia ¿no? creo que mucha gente se dio cuenta que y valorizó a la familia que tan importante es la familia y pues las relaciones también ¿no? entonces bueno pues unámonos como humanidad y, y la unión no hace la fuerza ¿no? es muy sencillo aparte yo, yo la verdad a veces no entiendo cómo, cómo todavía hay gente que no sé, tiene envidia, celos, este, una vibración muy baja, ¿no? Este, y, y pareciera que no avanzamos a veces, ¿no? Este, pero bueno, al fin y al cabo, aquí estamos para crecer y para hacer de este mundo un mundo mejor. Empezando por el tuyo propio, haz un mundo mejor y disfruta de la vida. Esa es la misión de todos nosotros, de disfrutar la vida. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Voy a nombrar nada países, no personas. Pero mando saludos a Alemania, a Francia, España, Italia, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador. Uh, ¿Dónde más han escrito? De Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, uh, El Salvador, Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos. Este, y bueno, obviamente México, ¿no? es así como que es de los principales lugares que han escrito alguna vez de hecho me escribieron que hoy oh, veo tus videos y estoy en Rusia no o otra persona, hoy oh, estoy en África así como, que, ¿cómo? ¿en África? ¿y qué país? Este? y bueno es una persona que habla español que está en ese continente no este, entonces te da gusto porque dices mira sí está llegando cada vez a más personas esta luz que trato de esparcir que no es propia sino simplemente la canalizo un abrazo de luz, hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namaste.